Ya vamos a, a limpiar, entonces vamos a limpiar, deportar de a tiempo. El es, creo que es este. No, no es protección, no es, no, es, no es ¿Cuál era la nosotros estábamos viviendo. No es ATEM. Nuestro estado lejito estaba como. a este lado. Voices of the past ¿Ya? Uh, ¿cuál será? Creo que es sí. este. Mueve la llave y busca voices o de paz. Ahí está. Dices confirmar. Y ha generado el primer cambio, el primer link Listo. Y. es este, ¿no? ¿Por qué me pierdo? cerca, ah, ya ¿cuál es? listo, ya tengo la base, ya vi la base. y ya ve cuál es el otro portal, sigues. Es entonces vas a de aquí y vas a ir hacia Tritonártis. Ah no espera, a otro más cerquita, a otro que se llama Estatuas en ruinas. Ahora nos dirigimos al otro, ah no, puedes linkar también directamente a Tritonartes Entonces, digamos, ¿Nombre link. Y okay. a eso se me va a encargar mm. bueno. Puedes linkar a artes de todas formas, si no puedes volver a linkear a... No. y solo podemos linkear hacia esos dos portales ahorita nos devolvemos el otro entonces vuelve al link hacia hacia estatua en ruinas o oh, ya está el link ah no ya está el link sí, es aquí que se ve ah, se sí. alcanza sí, a ver el link sí, lo que pasa es que está un poquito vacío sí. Bueno, ahorita hacemos por el otro lado